¿Tienes identificadas cuáles son las personas que forman parte de tu grupo de apoyo? ¿Qué es eso del grupo de apoyo? ¿Está lo que me está mandando buscar ayuda psiquiátrica, psicológica? ¿Qué le pasó? No, te estoy llamando a que identifiques a esas personas en tu vida a las que puedes acudir en determinadas situaciones. Ya quizás te diste cuenta a lo largo de tu vida que no siempre ciertas personas funcionan para ciertas ocasiones, así que hoy te invito a que veas este video para que descubras cuáles son los roles que deberías tener en ese grupo de apoyo. Bienvenido una vez más, Cronopio, a este canal. Yo soy Olga Semoret y esto es Mujer Cronopio. En este canal se habla de multipotencialidad, se habla de productividad, se habla de salud mental. Se habla de todas las cosas que puedan uh, alborotar tu curiosidad y sobre todo ayudarte a ser un multipotencial exitoso. Si no te has suscrito al canal, te recomiendo que lo consideres. Al final del video, si te gustó el contenido, dame un like y comparte. Déjame en los comentarios qué piensas de este video. Déjame en los comentarios a una persona que esté formando ese grupo de apoyo. Ya verás quiénes son, ya verás sus roles y ya verás cómo identificarlos. Es un grupo de personas que están en tu vida, no necesariamente tienen que vivir en el mismo país no necesariamente tienen que ser a las personas que veas a cada momento de tu vida pero son esas personas a las que tú sabes que puedes recurrir pero en determinadas situaciones Es muy importante que sepas que cada persona tiene un rol en tu vida Sí, suena muy mecánico y muy ingenieril y la cosa debería ser de más amor y de amistad pero Vamos a ser inteligentes en cuanto a esto. Esto no quiere decir que no le vas a agradecer a esa persona ser tu amigo, no lo vas a abrazar, no lo vas a querer como quieres a todos tus amigos y familiares. El hecho de que esta persona la tengas identificada dentro de este grupo, ¿qué te va a permitir? Te va a permitir ir a la persona correcta cada vez que te encuentres en una determinada situación. ¿Por qué te digo? La primera persona que conforma este grupo es Contraviento y Marea. Si tú, la incondicional, la misma de ayer, la que no espera nada, esa. Como la canción aquella que no puedo poner porque me van a cerrar el canal por reclamos de copyright, pero ustedes saben que se la saben, y si no se la saben, porque no es legal. Pero bueno, si ahora no es legal. Sí, sí, sí, cierra los miel. En fin, esta persona es la que está contigo, y discúlpenme lo inglés, pero no matter what. No importa lo que pase en tu vida, esta persona es tu cheerleader, esta persona va a estar contigo contra viento, marea, así como en las novelas, es una cosa poética y épica. Por lo general, esta persona termina siendo tu pareja, sí, porque nosotros necesitamos ese tipo de apoyo en tu vida. Si tu pareja no es tu cheerleader, pueden pasar dos cosas. Uno, no tienes pareja. O lo otro es que estás en una relación tóxica. Así que piénsalo, analízalo, pregúntalo. O bueno, quizás tu cheerleader sea tu mamá, que también es válido. Pero bueno, ya sabemos, es esa persona que va a estar contigo, que te va a apoyar, que va a creer en ti, que te va a decir que todo lo que haces es una maravilla. No necesariamente esta persona te tiene que engañar o su opinión tiene que estar totalmente sesgada por esa subjetividad que da el amor. Pero tiende a pasar. Así que por eso tienes que completar todo este grupo con los roles que te voy a decir a continuación. La segunda persona que forma este equipo de maravilla es Yoda. Yoda forma este equipo, este equipo forma Yoda porque son tus mentores son esas personas de las que aprendes ciertas habilidades que necesitas no necesariamente estos mentores tienen que tener una relación personal contigo tú puedes considerar por ejemplo que Cortázar es tu mentor si eres un escritor que, qué sé yo, que Nadia Comaneci si eres una gimnasta tú estás impriada en ella o a través de cierto curso aprendes algo, es decir es una persona, o puedes tener varias personas, que te van enseñando ciertas cosas, te van metiendo en ciertos mundos, van haciéndote un mentorado, pues te van agarrando de la mano. Identifica sobre todo, creo que lo que más ayuda de este rol es que identifiques a esas personas de las que puedes aprender. Cómo te acercas a esa persona, cómo te comunicas con esa persona, Cómo resultas atractivo para esa persona para que decida ser tu mentor. Es decir, tienes que enseñarle tu potencial, tienes que enseñar esa fuerza que tienes dentro. Así que mucho cuidado, no mucho cuidado, yo digo que pongan empeño en conseguir a mentores que resuenen con su sistema de valores, que resuenen con todo eso que ustedes quieren ser en el futuro. La tercera persona del grupo de apoyo es el colega, ¿okay? ¿Por qué colega y no amigo? Porque el colega tiene la particularidad de que va a compartir tu pasión. Cuando tienes pasiones, no sé, entomología, tienes pasión por el crochet, tienes pasión por la pintura de acuarela, cualquier cosa... Esa pasión tiene que ser compartida. ¿Por qué? Porque Creo que incluso vamos a agarrar un oficio como la escritura, que es solitario y tal, pero es muy diferente el resultado de un escritor cuando está con un conjunto de escritores que influencian su obra, lo hemos visto a lo largo de la literatura, con la generación Beat, con, con el, ¿cómo se llama esto? Ay, el boom latinoamericano, todos estos escritores latinoamericanos que se fueron a París, entonces todos se conocían y de alguna manera todo el movimiento dada el movimiento surrealista en fin. ¿Cómo lo podemos ver en los artistas muy claramente cómo uno va a influenciar al otro así nos pasa a nosotros cuando tenemos esa pasión, cuando tenemos esa cosa que a lo mejor es el side hustle que no es nuestra carrera o si es nuestra carrera nos apasiona imagínate que yo soy un developer y a mí me apasiona no sé, la inteligencia artificial pero no trabajo como tal en eso pero puedo ir a meetups, puedo conseguir gente que sea, como dicen aquí, like-minded, que tengan como esa misma mentalidad, esa misma pasión, porque es necesario compartir los detalles de los que hacemos. Muchas veces, cuando hablamos con nuestros familiares y amigos, como no están en la misma onda, digamos, no están compartiendo esa cosa, nosotros podemos llegar a un cierto nivel de compartir. No es la misma conversación la que yo puedo tener con una persona que le encante leer, sobre literatura, estamos hablando con una persona que escriba porque entonces vamos a hablar más del oficio, quizás con la que lee más, vamos a hablar más de la estructura de la historia. Con una persona que no lee, no le gusta la ficción, pues hablaré de cocina o hablaré del clima. Entonces ya me entienden por dónde van los colegas. Busquen personas que los energicen de alguna manera, que les contagien esa pasión en la que ustedes se sientan que encajan, que se sientan comprendidos. Este tiene que empezar así, la verdad por delante. Este es el cuarto personaje de nuestro grupo y es el crítico. ¿sí? Es el que siempre la verdad por delante. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado. En esta persona lo que queremos buscar es ayuda para avanzar. Cuando estamos haciendo algo, queremos una opinión honesta que nos diga Dónde estamos poniendo la torta, donde estamos haciendo las cosas mal. Entonces, esta persona va a ser la encargada de tener una opinión que te haga crecer. Muchas veces nosotros confundimos a este rol con el crítico, con una persona que va, tú haces algo y te lo destroza. No hay necesidad de destrozarlo. Sin embargo, sí hay necesidad de tener una opinión en la que tú digas, oye, si Pepito me está diciendo tal cosa, mejor yo le presto atención porque quizás Pepito, por si esta experiencia que ha tenido en este medio, tiene razón les voy a dar un ejemplo que no pertenece a mi grupo de apoyo pero que me pasó en estos días escuchando un live de Instagram el tipo me cayó malísimo, de verdad que un tipo súper pedante que yo decía Dios mío, yo, yo este tipo lo conozco fuera de esto y nunca le prestaría atención sin embargo, cuando me abstraje, vi que lo que estaba diciendo tenía importancia. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que el crítico, aíslen cómo es, no es y tal. No busquen personas que destruyan, que los quieren destruir. Busquen personas que sepan evaluar su trabajo y dar, no quiero decir crítica constructiva porque eso me choca un poco, pero al final es eso, una crítica constructiva. Es una crítica que no te destruye, es una crítica que te ayuda a construir porque te ayuda a mejorar. este es muy cómico pero tiene que existir y digo cómico porque a veces yo no sé si existe o no es así como un unicornio pero el quinto personaje es la competencia sana ¿existe? ¿no existe? no lo sé la teoría dice que cuando tenemos competencia sana a nuestro alrededor quiere decir que eso nos empuja y vamos luchando y tal. O cuando estamos hablando de marcas, bueno, la marca tal está luchando con la marca tal y si no hubiera esa competencia de mercado nosotros no tuviéramos esa oferta tan valiosa y variada y tal qué sé yo. Uf, no lo sé. Creo que a mí la competencia, sobre todo en el ámbito de la escritura, lo que me ha enseñado es uno a entender que yo le tenía envidia a ciertos escritores. ¿Por qué? ¿Por qué? le pasaba a mí? ¿Por qué le pasaba eso a esa persona y no a mí? ¿Por qué él quedó publicado y no yo? ¿Por qué ella quedó publicada y no yo? Hasta que me di cuenta que el hecho de que a mí no me publicaran el cuento es porque el cuento no tenía que ser publicado. Porque el cuento le faltaba trabajo. Así que fíjense, la competencia puede empezar con una cosa así malsana, pero puede que te deje algo que te ayude a avanzar. Tú sabes quién eres, yo sé quién eres, pero no lo voy a decir aquí. Este personaje es el más bonito de todos. Y este personaje es con el que puedes ser tú misma. Este personaje lo llamé un galón de helado de chocolate y Netflix. ¿Por qué? Porque con este personaje usted puede llorar a moco tendido. No importa que se le corra el maquillaje y la vida. Este personaje es el que va a estar allí simplemente al ladito bracito con bracito, así, viendo sí, Netflix, llorando un poquito, comiendo ladito, pidiendo una pizza. Este es el personaje que te va a confortar en esos momentos en que más lo necesitas. Este personaje es muy importante. Si ustedes tuvieran que tener solo dos personajes, yo le diría que el cheerleader y... Este personaje Porque realmente ese es el apoyo emocional Más grande que podemos tener Obviamente lo otro nos ayuda a avanzar Obviamente lo otro nos hace Digamos, sí es eso Avanzar al camino que queremos Pero este personaje es uno Al que yo le tengo mucho cariño Así que espero que tú sepas Que yo sé que eres tú y déjenme aquí en los comentarios quién es esa persona para ustedes escojan cualquier rol, si quieren compartir el último para mí es más cuchi. así que bueno, compártanlo aquí en los comentarios quién es esa persona con la que se pueden comer un galón de helado y ver Netflix y llorar a moco tendido Bueno, no te voy a dejar ir tan fácilmente de aquí Quiero que hagas un ejercicio conmigo. Yo lo voy a hacer y lo voy a compartir tanto en los comentarios como en mi Instagram, arroba Lo que voy a compartir con ustedes aquí en los comentarios es el ejercicio que ustedes, que quiero que hagan y voy a compartir mi resultado. Es que identifiques a esas personas. Quiero que le pongas nombre y apellido a cada uno de los roles. También quiero que contactes a esa persona, no importa si no tienes tiempo, sácalo y agradecele e infórmale que está oficialmente contratada en tu plantilla de grupo de apoyo. Déjame en los comentarios cuáles son tus resultados, quiénes son aquellas personas a las que les quieres siempre agradecer que estén allí para ti. Gracias por llegar al final de este video, yo soy Olga Semoret, esto fue Mujer Cronopio, recuerda suscríbete, dale a la campana, déjame un like y sobre todo comparte esta información con aquellas personas a las que creas le puede ser útil.